Hola chicas, chicos, hola a todos Bueno, creo que es mi primer vídeo Así, más público Ya le dan el alta a Alex Estamos bien eh, Quiero daros las gracias a todos Besitos a todos eh, Agradecer todos los ánimos que nos habéis dado pues, Y toda la fuerza que habéis mandado eh, los médicos se han portado genial, las enfermeras, ha sido impresionante. Deciros que estamos preparando muchas cosas para ayudar no solo a Ale, sino a mucha gente. Y bueno, lo dicho, muchas gracias. Los quiero a todos. Besitos.